De, de mucha gente después de ahí los presidentes que surgen después de ahí son presidentes pagos a fuerza de billetes ese fue el último de los presidentes que le llegó a la gente y la gente votó por él porque todavía en ese tiempo no estaba tan contaminada tan comercializada tan eh, corrompida lo que son las elecciones y la determinación de los candidatos con Antonio Guzmán muere esa realidad y por qué muere Antonio Guzmán que se quita la vida hasta ahora lo que se tiene registrado según opiniones escritas que hasta Balaguer dice que se dice que opinó es que Jorge Blanco se puso de babosón a decir que si llegaba la, cuando llegara la presidencia Iba a meter preso a la hija de Antonio Guzmán y al marido. Y eso le causó una depresión acompañado que Antonio Guzmán se dio cuenta que cuando un presidente no se reelige, no se reelige, los seguidores, que son unos desgraciados, lo dejaron solo. Cuando ellos vieron que Antonio Guzmán no se iba a reelegir le sacaron los pies. ¿Qué es lo que está haciendo Danilo? Si Danilo no se relige, hasta ese grupo de Peralta, Castillo, González y toda esa gente, le saca los pies, se le mandan, y ellos son pendejos, porque la ley de los ricos es cómo proteger lo que tienen y cómo aumentar lo que tienen. Pues un día como hoy, 4 de julio, muere don Antonio Guzmán, el último presidente que fue una voluntad de mucha gente. Es más, ahí, hasta ahí llegaba lo que olía a pueblo. El pueblo votó por Antonio Guzmán. Después de ahí, los pueblos han desaparecido y se han convertido en muchedumbre, en, en individuos que andan buscando, búscame lo mío. Después de ahí, no. Y un 4 de julio, un día como hoy, Pedro Santana, ...el que está en el, pate, en el panteón... ...junto con los héroes nacionales... ...hasta con Pedro Francisco Bonota... ...ese sinvergüenza de Pedro Francisco Bonota... ...y un día como hoy mató... ...a uno de los trinitarios... ...que tenía sentido político y sacrificio revolucionario... ...a Francisco del Rosario Sánchez... ...un día como hoy lo fusiló Pedro Santana... ...a mí me gustaría... Que todos los años, 4 de julio Un grupo de intelectuales Den conferencias Frente Al Panteón Nacional Un día como hoy La mayor cantidad Para seguir Hacer una protesta Que hasta que no saquen a Pedro Santana Y lo manden para allá Al cementerio de Higüey Que se mantenga la lucha Porque yo crecí, llegué a octavo, sin saber que Pedro Santana, honestamente, había fusilado a Francisco del Rosario Sánchez. Pero también fusilaron a su tía. O sea, que no se quedó ahí. También Pedro Santana fusiló a Duvergé. O sea, que ese hombre no se merece estar en el Panteón. Que lo manden para Higüey. Cada vez que uno tiene que recordarse hoy que Pedro Santana mató a Francisco del Rosario Sánchez, un 4 de julio. También una fecha significativa para los americanos y para el mundo, ¿por qué no? Es que hoy, 4 de julio de 1976, se produce la independencia norteamericana. Del imperio inglés Del imperio de Inglaterra A través de batallas realmente De combate Logra los norteamericanos Liberarse del imperio inglés Señores, miren lo que son las cosas Estados Unidos Fue invadido o el territorio nacional norteamericano fue invadido por el imperio inglés. Y miren cómo los ingleses dejaron ese país que se ha convertido en el país de mayor potencia del mundo con el nombre del imperialismo norteamericano. Señores, Inglaterra es una isla y España que es todo un continente España que es toda una, una estabilidad y un territorio inmenso los pueblos que España ocupó somos más atrasados que Estados Unidos o sea que España realmente aportó poco mientras que Estados Unidos aportó mucho así que un 4 de julio de 1776 se produce el desalojo de los soldados de Inglaterra en Estados Unidos, un combate preciosísimo, maravilloso, y de ahí le dieron lugar a personajes como Adam, Smith Adam, Abraham Lincoln y otros. Y ellos lo celebran, pero Estados Unidos cada día está perdiendo el brillo del valor del 4 de julio, que se les reconoce también como el sueño americano, un 4 de julio. Ahora, ¿quieren ver dónde comienza la guerra civil que dentro de 15 o 20 años, después de la guerra de Vietnam, en el 1963, que el mundo reconoce la existencia de los hitos. No hay cosa que le hiciera más daño a Estados Unidos que haber perdido la guerra con Vietnam. Le invito a que se busquen la película 4 de julio. Si usted quiere ver realidades de lo que era el comienzo de una guerra civil que va a venir en Estados Unidos, véase la película 4 de julio que tiene que ver después de la guerra de Vietnam lo que sufrieron los soldados que quedaron vivos con altas enfermedades y esa es una denuncia eh, muy importante para entender cuál va a ser el destino final en los últimos 15 o 20 años de Estados Unidos lo invito a que vean la película 4 de Julio miren hoy viendo a sobre todo y viendo el programa de mi amigo Pedro Fernández me entero que hay un posible fraude financiero en una compañía de, que viene casi por más de 80 años y si mi padrino Eliseo Díaz Cartagena está viendo el programa que a través de Carmen me llamen y me digan ¿cuántos años tiene MUNE? creo que MUNE pasa de los 100 años algo así MUNE es una compañía que yo crecí y fui niño jugué donde Muné era, eso es parte de mi barrio, de mi ligazón y cuando yo veo que hoy pasan en la noticia que Muné posiblemente hay un fraude financiero de alta categoría son muchos los millones que Muné venía recolectando que la gente se lo depositaba allá para que le pagaran unos intereses y se ha producido esta desgracia, que es una desgracia para San Francisco. Lo de Muné le afecta a todas las financieras, ¿eh? para que nadie vaya a sobarse de que diablo, ahorita me traen los cuartos a mí. Eso, eso hace cambiar muchas actitudes a donde yo dejo mi, deposito mi dinero. Porque yo espero que lo que conseguimos... Salga la voz de una señora que es la que hace la denuncia. Yo termino diciéndole, esto de MUNEA, aunque yo soy apellido Bonilla, Ortiz, otro García, Fernández, Marco John, eso no afecta a todos. Eso afecta hasta el desarrollo de San Francisco. Cuando una compañía de esa naturaleza comete un posible fraude financiero, afecta todo el movimiento económico de la zona. Escuchemos la denuncia que fue que me puso al tanto de... y si mi, mi padrino Eliseo Díaz Cartagena está viendo el programa que me dio una llamadita. Vamos a ver. Buenas noches. Tínela. Alrededor de una semana empezó a moverse una información que con igual cuidado con igual cuidado como hemos tratado el primer tema este lo habíamos reservado pero parece ser que ya se ha convertido en una realidad que no, no, excúseme que ese no es quiero ver las imágenes eh, de Pedro Fernández o de sobre todo donde la señora llama y dice que ella tiene depositado ahí unos 20 millones ese es un chiquito, pero hay datos reales de gente que pasan de 100 millones de pesos. O sea, de 100 millones de pesos pasan ahí donde moneda. Lo que me preocupa que ahí hay figuras, figuras de alta seriedad que la gente depositó atendiendo esa figura y que aquí en San Francisco esa figura no tienen que ver con esa realidad o sea, esa figura no tienen que ver con esa realidad ahí está el señor Luis Espinal que yo le aseguro pongo mi cabeza de que ese señor la seriedad de ese señor no tiene que ver para nada cosas que es desde arriba precisamente, muchas veces esos señores de los pueblos es que la gente confía y lleva su dinero o sea que yo meto en mi cabeza la honestidad del señor Ruiz Espinal y no digo el otro amigo porque ya el otro amigo está retirado y muchas veces se veía ahí pero era casi de paseo Don Rogelio o sea que son dos símbolos de San Francisco de Honestidad. Ya, escuchemos. Ellos le están buscando. Buenos ¿Quién días. ¿Quién nos sí. habla? ¿De dónde? Bueno, vamos a preservar el nombre. Vamos buenos a pasar. días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Adiós, Muy las bien. gracias, ¿Y usted? Díganos cuál es bueno, su. Estamos bien. Ahora mejor. Ah. Díganme. Sí, dígame. Sí, puede hablar. Sí, le puede. escuchamos, adelante. ¿Cuál okay. es la situación que sí. se está presentando eh, MUNE y compañía y usted que ha llamado? Bueno, yo acudí acá a usted para pedirle ayuda porque ya tenemos más de un mes que le solicitamos a los MUNE un dinero que yo he venido guardando con mucho sacrificio por mucho tiempo. El patrimonio de mis hijos y de mi edad porque ya tengo cierta edad y necesito estoy haciendo inversión algo para yo rentar unos apartamentitos allá para poder comer e irme a pasar mi, mi edad en mi país y resulta ser que ahora mismo ellos le dicen a uno que ellos no pueden darlo cuando yo tenía ese dinero por tantos años y lo podía sacar cuando yo quisiera y resulta ser que ellos dicen ahora que no pueden y han venido día tras día, dando día, durante un mes ¿qué tal fecha? ¿qué tal fecha? y cada vez que uno va ellos no hacen nada y uno se... no hacen nada a uno ¿qué respuesta y si le siquiera dan? ni en este ahora el día 30 le tocaba dar los réditos de ese dinero y ellos no lo han dado ¿Qué respuesta le dan? También? Y yo, a mí, bueno, la respuesta que ellos andaban andaba dando nada más era que alguien hablaba de ellos, que había hablado de su compañía, que ellos son gente responsable, que ellos no van a quedar mal. Y cada vez que uno iba era algo diferente. No dejaban muchas veces pasar donde el señor, a uno hablar con él, el señor Luis, sí. él muy amablemente recibía a uno, pero ni siquiera yo creo que él sabe lo que él da. Lo último que hacen, cuando ya no hayan que decirle a uno es que le dan el número de la capital, sucursal, y allá no, no puedan cursar donde uno ha depositado. Sí. Entonces yo temo, porque yo tengo deuda, yo tengo deudas con una ferretería, yo tengo deudas con trabajadores que viven para comer, viven día a día de su trabajo. Y ya yo estoy que ni en mi casa quiero dormir pensando de que vayan y crean que yo no quiero pagarle. Y lo último que yo hacen es que ponen un papel notificando en el frente que ellos tienen una auditoría, que no pueden, que ellos no tienen dinero hasta que eso termine. Pero cuando va a terminar? Y toda la vida mía y de mi esposo termina en un segundo. Ay, ¿Qué ellos van a hacer? Usted, aparte de la situación que tiene, que ha preguntado, que ha indagado, ¿conoce a otros? Eh, ciudadanos que tienen sus ahorros ahí que están pasando por la misma situación claro que sí está mi mamá, está mi hermana tengo tres hermanas en lo mismo tengo familiares de mis hermanas en común, tengo amigos de San Francisco de Macorís en común yo prácticamente creo que medio Macorís tiene dinero con esas personas y si ellos son tan sorbentes porque de que yo tengo uso de razón que sí. yo soy niña, yo estoy oyendo lo MUNED y uno confió mucho en ellos. Entonces, Así ¿qué es. ellos van a hacer con uno? ¿Y hasta qué fecha? ¿No le han dado un dato de fecha de cuándo termine la, auditor la auditoría, la investigación? No, ellos no han dado nada. Esa es la preocupación. Porque si ellos le dicen a uno, son 15 días, un mes, un es razonable, una espera. Pero ellos no dicen cuándo, sino que ellos avisan. Pero avisan, ¿cuándo? Cuando pueda ser tarde para mí. Dígame algo, usted, yo le debo. Hay, usted ha podido... ¿Para coger pel... Sí, dígame. Digo yo, usted le habla Francis Rodríguez. Ya en esta situación, por la espera y las respuestas, y ahora vemos si tenemos en pantalla una comunicación que en las últimas semanas la administración de MUNE ha detectado serias irregularidades financieras cuya magnitud necesitará ser validada con una auditoría externa más amplia y profunda. ¿Usted ha tenido esa información? Ellos lo último que, le di que nos dijeron fue eso mismo, que ha visto cosas irregulares y por eso hay una auditoría que ellos quieren saber de dónde pasa eso. Pero ellos vienen diciéndolo ya cuando ya uno ha dado 40 mil viajes donde de ellos, ya como ellos no hayan que hacer con las personas que ellos tienen ahí, es que vienen a comunicar eso no hace tres días o dos días que ellos pusieron ese papel ahí. Y dígame algo, ya en este caso, ¿usted ha pensado accionar judicialmente? Bueno, yo tengo a mi abogada, ya yo le hice saber a ella lo que está pasando. Incluso, ya me dijo a ella que ella tiene personas, sus clientes de ella, que también están en lo mismo. Lo que están esperando es que pasen algunos días a ver qué pasa, pero claro que sí mire, gracias bueno, bueno la denuncia es grave primero gracias. por lo que sigue. bueno señores, miren, la denuncia como dice mi amigo Francis Rodríguez la denuncia es grave eso va a afectar, eso afecta a todo todas las financieras de San Francisco eso lo afecta quizá los bancos grandes no pero afecta eso. a la gente le coge miedo la historia que escuché es que Muné suspendió a un empleado de 30 años de nombre Matrillé creo que trabaja también en un funcionario de la cooperativa Vega Real, además de eh, me gustaría que si Matrillé, un familiar de Matrillé está viendo el programa, me llame entonces Matrillé eh, enojado por la suspensión por no sé qué razón subió a las redes sociales ...de que había un conflicto económico... ...en donde muné... ...la gente comenzó a sacar el dinero... ...al principio... ...enero, febrero, marzo, abril... ...en abril ellos comenzaron a entregarle... ...al que solicitaba... ...pero usted sabe que hasta los bancos grandes... ...cuando se produce esos... ...temblores... ...de temor... ...por los cheles que ahí hay... ...por los cuartazos que ahí hay... Eh, ...la gente comienza a sacar el dinero y no hay institución ni banco que resista que todo el mundo de golpe saque los cuartos porque recuerden que los bancos lo que hacen es que administran cuartos ajenos entonces cuando sacan todo el mundo el banco se queda sin cuartos porque muchas veces hacen uso de esos dinero haciendo negociaciones no para el cliente sino para ellos mismos así que si Matrillé está viendo el programa. Deme una llamadita a Matrillé, que también es un funcionario de la cooperativa Vegas Real, a ver y cuente usted de, de viva voz qué pasó en este posible fraude financiero de Mune. que es una catástrofe para San Francisco Macorís. Así que gracias al máster por el material que me facilitó. Señores, vamos a, vamos a viajar como antes Que de antes se viajaba eh, Donde usted, a haberse si hay una llamada Donde usted llama al chofer Al señor Hidalgo, al PUNUNUN Al 809-290-4006 Usted lo llama y él lo pasa a buscar Para llevarlo al aeropuerto A la embajada Que tiene una experiencia enorme En la situación de la embajada Yo tengo aquí que alguien preguntó que si fue verdad que le quitaron la visa americana a Danilo, Montalvo, a Andrés Navarro, que eso salió en Zapete. Yo vi una parte importante en Zapete. Pero esto hasta ahora no es real. No es real. Yo le decía a ustedes tres cosas que podían suceder para que Danilo no se religiera. Miren la tres. Y el ingeniero Miñoso, que me está viendo, seguro recuerda las tres razones. El ingeniero Méndez, el ingeniero García, el doctor Espinal, que son testigos de lo que han visto en este programa. Mi cardiólogo, Miguel Ángel Taveras. Esos son testigos de que yo dije tres razones por qué Danilo puede quitársele el no asistir a la reelección fraudulenta, como sea llámelo como usted quiera la reelección de Danilo pero yo le decía tres cosas primero, una enfermedad que no la tenía organizada un tiro que le dé a algún loco o que Estados Unidos le retire el apoyo, hasta ahora Danilo no ha dicho que tiene una enfermedad hasta ahora no le han dado un tiro y hasta ahora los yankees no le retiran el apoyo a Danilo. Parece que estos son de las bolas que han organizado la misma gente de Leonel. Me dice que Matillé está de vacaciones y está fuera del país. Qué pena, porque Matillé fue alumno mío y es un funcionario también, un alto funcionario de la cooperativa Vega Real. O sea que fue de ahí, fue que se desprendió la situación. Entonces, el amigo que me pone este papelito, le confirmo, esto de que le quitaron la visa a Danilo, Montalvo y Andrés, esa pendejada no le crean. ¿Por qué yo digo esto? Porque el enfrentamiento que puede producir Donald Trump a Danilo, es para que el mundo lo sepa. Y hasta ahora, Danilo tiene el apoyo de Donald Trump porque de lo contrario, el combate hubiese sido ya tipo maduro. Y aquí se le hace más fácil a Donald Trump hacerle un desastre a Danilo. Pero eso son bolas que están tirando el sector de Leonel, porque Danilo ha golpeado bastante a Leonel. Y lo va a seguir golpeando. Eh. No se sabe qué va a suceder aquí, pero esto sí es posible miren lo que sale aquí hoy en el diario libre un periódico de Pepín Corripio que no está con Danilo miren el periódico de Pepín Corripio no está con Danilo mira lo que hace Pepín Corripio que da la orden que se coloque esto en primera plana y miren aquí este titular: Leonel propone una comisión para resolver crisis en el PLD esto da la impresión de que Leonel está por negociar ¿Qué negociación puede producirse? La única, repartirle más cosas a Leonel y Danilo, quedarse con la... que permita las reformas de la constitución.